Soy Noé Samuel Rivera, catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y en esta oportunidad me dirijo a la juventud latinoamericana para invitarles a participar en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico el cual se desarrollará en Buenos Aires, Argentina. Si te interesan las temáticas de la igualdad, las luchas sociales y la justicia esta es una oportunidad de participar en un espacio multidisciplinario, científico y multicultural. Esta invitación es para ustedes, los que pertenecen a los movimientos sociales, asociaciones estudiantiles, movimientos en pro de los derechos humanos, académicos, investigadores y estudiantes. Y todas aquellas expresiones relacionadas a las ciencias sociales y humanidades. Si quieres mayor información, visita las redes sociales de Claxo 2018 o la dirección que aparece en pantalla. Compartí esta información y no te pierdas esta gran oportunidad. Nos vemos en Buenos Aires.